Entonces, como que es absurdo llegar a un acuerdo sobre el cumplimiento de la ley. Los siete puntos de la exposición que hizo el 23 de febrero el presidente no son sino preceptos ya establecidos en la ley. Y en esa medida pierde sentido el acuerdo. Si se quiere entender eh, de otra manera, el presidente tuvo una suerte de victoria pírrica. ¿Por qué? Porque obligó a, al menos a 29 gobernadores, incluida la jefa de gobierno, para estar en Palacio, para estar en su territorio y suscribir, cosa que no estoy seguro si lo hizo cada uno, suscribir lo que él expuso como un exhorto, como una recomendación, como un llamado, pero que no deriva del debate entre ellos. Entonces, acordar cumplir con la ley Suena un poco. ¿Por ¿Qué crees que absurdo. los gobernadores acudieron al llamado del presidente si el acuerdo es, como tú lo dices, pues esencialmente obvio? Por medrosos, eh, es decir, solo tuvieron la diría yo la interesa de no estar ahí el gobernador de Jalisco y el gobernador de Sinaloa quieren Bueno, pues esto provocó una balacera. En Iztapalapa, tres presuntos delincuentes murieron y un policía resultó herido. La información de Ramcar Cruz. El enfrentamiento entre policías y hombres armados ocurrió la tarde de este miércoles en la calle Ingeniero Topógrafo de la.